Aló. Hermano, qué es esta cara, qué Oli. ¿Está, está, de está de Star Wars. Yo me vestí un poquito de negro también, para tratar de, ah, dar pero no, no estoy a mi nivel de. ¿De producción? De producción, ¿qué oh, pasaste? El, el, el, el restaurante aparece, ah, da, da, da. Da va? pena, weón. Bueno. <risa> ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo va la.? ¿Cómo va la... ¿Qué me Deja hacer un Batman. Oh. ¡Ah, Batman! <risa> ah, no, no. eh, bien, weón, ¿cómo estás tú? Puta, uh, está bien, Con más frío que la cresta nomás. Pues, ha estado sí. recuático el el clima Prática, el jugo, se me, ya empezó ya empezó, se me cae. empezó el invierno con cuática y y a ver nada pues el patio es ca, escarchado van eh, congelándose las patas en el en, en, en la cama todo el típico invierno santiaguino de hielo seco de refrigerado sí bueno eh, tengo tengo un computador al lado para ver la pauta y se me resbala un poco esto antes de empezar a grabar, porque si no vamos a estar con Y sí, dale. Ya. Sí, espérate. Mira, yo, yo, weá, yo soy, estoy super nuevo en Instagram, entonces descubrí una weá que son los filtros. ¿Ya? Empezar a weá con los filtros por mientras nos preparamos. <risas> Ponte un... Bueno, de... No, eh, puta, la verdad que el verano... Puta, yo, a ver... Como tengo que tener aforo, ¿cachai? Eh, no no puede entrar cualquier persona, pues a cada rato, ¿cachai? O, sea, eh, no, no, no, o sea, no, no, eh, no, es que igual hay aforos, ¿cachai? Y ah, bueno. tiene que estar la weá ventilada, pues entonces aparejiste, pues, sí, pues la y le pasa la misma weá, pues, bueno. entonces, oh, está con un problema aquí, se me corre la weá. Entonces, por ejemplo, le pasa a la misma weá, pues hace clases, cachai, y la puerta abierta, y todo cagado frío. Yo el otro día fui a buscar a mi hija, weón, y estaba así helado, weón, ¿verdad? Y igual, igual, igual me enchuché, pues, weón, pero. Puta, es que los jardines también tienen que tener esa weá, pues, o sea, no pueden eh, cerrar las puertas, cachai, la weá, pues, y te cagáis de frío, weón. Entonces, sí, pues. A mí me pasa. Que, Dale más, dale, dale. ¿Me vas a dejar hablar o no? ¿Me vas a dejar hablar? Sí, ¿Qué es sistema, no, es que este, nuevo, este nuevo sistema de comunicación que tenemos ahora con el micrófono nos permite interrumpir de una mejor manera. Oye, sí, bueno, está bien, pero la weá. Tengo un problema para sostener la cámara. Bueno, que antes de empezar, lo importante lo voy a dejar arreglado porque se me resfalo la weá. Deja ver cómo lo. Si no, la tenés que agarrarla nomás. Bueno, no, eso, weón. Y, y, me te, y me cago frío, weón. Y. ¿Cómo se llama? tenés que tener las ventanas abiertas en el local, cachai, la calefacción tiene que ser al lado de la gente, weón, y toda la web. Dale. <ríe> yo ahora que estoy trabajando en cocina, weón, tengo la puerta abierta, entonces igual tengo un poco de... de ¿Cómo se llama? Oh, se me cae. Ah, la no, ¿sabes que la a dejar ahí, weón? Voy a hacer una red local. ¿Con un librito o algo? No sé. O un no, padre, yo cachai que si Un tutorial de un ya. cono de cartón transformado, no sé qué, lo voy a transformar en... El siempre se puede hablar. Camilo Dávalo, Camilo, Camilo Dávalo y su sacarmo Camilo Dávalo tiene el poder de la fuerza que Dale. te conocieron te, te, te, te vieron todavía ¿cuál? ¿cuál, cuál, cuál? tu amigo bueno. Ya, ah. bueno la wea es que te, me caemos frío pues bueno, y, y me pasa por eso yo te decía el otro día cachai el, pues en los dos podcasts anteriormente que, que ¿Cómo se llama que a diferencia de los años sufrí anteriormente, ahora como que estoy... Yo me abrigo, ponte tu camiseta, casi todo el cuerpo y ando mejor, pues, weón. Y particularmente, estos tres últimos días, un frío, yo le dije a la loca con la que trabajo, weón, ve si hay un, un, un, una onda polar, weón. Es, es un hielo, weón. ¡Es un, es un hielo, weón! Es que estamos en la Florida y Puente Alto y estamos al lado literalmente una montaña de hielo que es como es como vivir al lado de un refrigerador abierto literal entonces suele hacer suele suele la florida intento ser un poquito más helado que el, resto, que el resto de las comunas claro para la gente sí, para la gente que no casa, porque igual hay gente que ve otros países México <ríe> estoy viendo el otro día ah, la estética da, sí sí sí para ese amigo mexicano sí. le vamos a explicar. No, sabía así, cuando nosotros empezamos con los podcasts, nos escuchaban, cuando o sea unos podcasts del año antepasado, escuchaban de Bélgica, después de todos lados. Sí sí, no, sí, sí, sí, sí, sí. Tranquilo, perro, tranquilo, tranquilo, tranquilo. está ahí. Oye... Bueno, dale. nosotros... No, dale, o sea, dale, dale, No, si querés me cortar <risa> si se tú eres el boss. Yo <risa> claro, boss. Oye, oye, ya eh, pasemos las presentaciones, o, eh, o sea... Dale. Ya, ya tenemos un poquito presentado, pero para que quede la grabación y la presentación de la, del personaje, pero sobre todo la presentación de la, de la PYME. Ah, ya, y... Pucha, yo... Yo en este momento, igual quiero hacer un, una... Como se llama, estoy levantando el, la, el programa. Yo creo que para los amigos que nos ven <ríe> voy a hacer, voy a levantar el, una página de curso de hostelería. Va a ser gratis. Voy a avisar para la gente que quiera interesarse y lo estoy cómo va a hacer una marcha blanca, por no eso va a ser gratis. Así que y el otro también en local, po, ¿cachai? Campo de Teatro, venían Independencia 043, vendemos perros las brasas, gatos las brasas, todo lo que esté en el sector. Pájaros, palomas, floros. Sí, pacos también para la gente. Los pacos lo que mejor nos queda. No bueno, sí, me la loma <risa> <risa> <risa> en la raja. No me la loma en la raja. Bien, bien condimentado. No, eh, estamos con los de libre y la opción. Ahora tuvimos que estamos por Uber y Rapi. Pronto el mundo. Buena. Eso. <risa> siguiente paso, Chile y después del mundo. Buena. Chile, la feria Puente Alto es por el mundo. Buena, buena. Hoy sí, en estas aplicaciones weón es como rápido, como dicen los los locos de empresa. Eh, esto es eh, tú escalas de forma potente, de, de exponencial. exponencial quieres ser tu exponencial si sí, hay, hay un, un chanterío al respecto igual uno discrimina yo pero igual igual es verdad hay algunas cosas y si tú más o menos ahí. que por ejemplo claro los podcast el problema de los podcast en general es que no saben monetizar y yo cobro <risa> Le digo donación y todo Igual llega, pero es un trabajo de años Yo me morí un año para que me donaran un punto sí, pues no, Igual llega y, ahí Y empieza a gustar sí, toma, no, toma su tiempo Bien. Ahora sí. si esto no prende Próxima semana en calzoncillo Claro, bueno, sí, no, yo tengo, puta, yo tengo un montón de Tengo un montón de se de, de desafíos que podemos tirar Y hablar de Star Wars en pelota, al desnudo, ¿cachai?, por ejemplo, algo que no se ha hecho nunca y que podríamos empezar... Claro, cada y separado por una cámara, está bien. Entonces, pues... Son a distancia social. Oye, ya me toca mi parte de presentación de la PyME. Yo soy Camilo López-Gol o Camilo Dávalos. Soy dueño de Cachai Audiovisual, una pequeña productora audiovisual situada en un rincón hermoso de la florida, eh, y nada, pues después de la pandemia quedamos medio cojitos y ahora recién, recién, recién, recién nos estamos levantando eh, a base de pyme a base de proyectos como este. Estamos buscando clientes, nos dedicamos a la grabación audiovisual, a la postproducción, montaje. Y tenemos muchos otros proyectos de generación de contenido que vamos a empezar a, a hacer a partir del 2022. Así que eso, pues métase a la página www Cachayodevisado.cl y las redes sociales, cachayodevisado, Facebook, Instagram y todo. Me, me, es, como una, es como un libreto que uno se tiene que decir todo el rato. Ah, ¿eh? todo el mundo lo dice, es muy obvio, ¿ah? ¿eh? Pero como sí, que Pero hay, yo te es, decir, es sugiero el... que lo diga. Yo te sugiero que lo diga de forma espontánea, porque la gente cuando ya se sabe el libreto como que lo pasa en la ruta. Sí, no, a la hora de, escu de escuchar lo contrario, ¿eh? que A la gente le gustaba como bien. escuchar una otra vez el, el mismo voz, la misma entonación. Por ejemplo, partir un video de YouTube con el, la misma frase todo el rato eh, algo le hacía a la gente ah, o sea, como, lo que vamos claro. lo que vamos a avisar lo que vamos a avisar disculpa, es que se suscriban a, a Castellodvisual para ver lo que está generando Camilo ah. y bueno yo bueno es parte de, lo, de las el crecimiento exponencial <risa> que no, no, yo no sé voy a dar mi experiencia con Camilo Camilo cobra es muy consciente para cobrar es muy co y es importante yo trabajé, empecé haciendo una, uno, unas cosas de humor, después unas fotos y Camilo eh, tiene un potencial bastante bueno. saca unas fotos maravillosas que hay que guiarse bien, cachai, y entender. Los artistas tienen su ritmo, <coughs> pues son artistas. Así que tiene su tiempo Camilo y bastante bien. Las fotos son hermosas, tiene mucho video eh, material audio audiovisual que yo uso en las diferentes redes sociales. Yo puedo dar eh, asesorías con respecto a eso, Yo cobro 2 millones y medio por minuto, Yo cobro No, pero bien, Camilo a bastante a pulgar, bien. Así que estamos no, bien no, bastante bien Camilo, eh, podcast, eh, se mete en el mundillo, está aprendiendo todo lo que es desarrollo de streaming para la gente, o a los negocios que quieran hacer algún streaming, eh, fotos, videos, le tienen que decir al Camilo y ahí él te hace, te hace el arte. Yo, puedo contar mi experiencia bastante bien, estamos haciendo streaming ahora Y eso, pum. compren sí, pues, Excelente, <risa> terminé lo, con, la, con el Ego en los cielos No, no siempre me, me, me tratan así de bien <risa> Siempre es como, apúrate, necesito a la weá sí, para siempre, mañana weón, me estoy mucho, weón. Estoy Bien, no, oye, me gusta eh, me gusta me gusta el poder de la fuerza lo tenga en los ojos.